Buenas, buenas, buenas chicos, pero qué tal, ¿Cómo estamos, eh, esta ya es la cuarta que hemos hecho ya, la cuarta el, el, el número 4 ya, si habéis visto la primera o la segunda o la tercera o la 1, 2, 3 o la 2, 3 y o la 1, 3, es broma. no, pero espero que la habéis visto todas porque es una serie muy interesante, muy bonita de ver, es un juego muy bonito para jugar y verlo, realmente yo una vez jugado yo la había visto ya de una, de una persona del tirón de jugarla y he dicho esto lo tienen que traer a mi canal, y ya lo sabéis y, y bueno, nos estamos pasando en grande aparte de algún sustito que otro ya sabéis que con el título orcas nos lo pasamos muy bien y nada espero que os guste dale like y comparte y suscríbete todo tomo pa pa pa pa pa Se pa pa pa pa no, pa pa pa pa pa por cierto, el, el, el, el friki está ahí escondido, ¿eh? Averigua cuánto lugar gana la puerta está. Sin deshazarlo. Sin deshazarlo. Sin De grado. Sin... Habrá que intentar algo. Pero pues, se tendrá que intentar, ¿no, loco? La granja no la puede palmar porque la capitana. Duke abre. of Milan, pronóstico del tiempo. Cambio. Cambio. Recibido Duke, va todo bien. No la, no la cagamos a la primera, ¿no? Hola, uh, solo queremos solicitar información. Ahora, que ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí. Las cosas se han complicado por aquí, también. Se acerca una tormenta desde el este. Os dará de pleno o pasará por vuestras coordenadas en una hora. Sonas nerviosa, Duque. ¿no? Decidnos si necesitáis ayuda. No es nada común que te su el clima. Problemas muy serios. Es un poco complicado. No ha sido como esperaba. Estamos teniendo problemas. Usted... Eh, tenemos un Bien, vendrán o no, pero. Ah, no, no, no os pide ayuda. ¿Cómo que no? La has desconectado, pero? ¡No! ¡No! La, sal, la salva al otro, si no. un Doraemon, un un, dora, un, dora, un Doraemon. No, era ¿Estás Doraemon? Doraemon. Doraemon? No. Yo le diría un Doraemon a este amor. Se lo explicaba. Con tanta agua, no sé. Pero has visto, ¿no? El agua que ha entrado al barco, loco. Pero madre mía. Buen trabajo salvándote el mundo. Te ha salido bien. Brahly ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? Está debajo de la litera. Podría ahogarse. No podemos dejarle de ahí abajo. Se ahogará. Hay que sacarlo de ahí. No es seguro. Hombre, tío, sal. Vamos. Vámonos. Lo hemos sacado de la guarida, ¿eh? No se inunda el barco con tanta agua. Hombre, la han sacado de ahí. Se ha perdido la fiesta este. Vale, hay cinco. Este está cagado, o sea, tener el culo así de este culo, loco. Bueno, ahorita me lo tendría, ¿eh? Yo intentaría algo, al menos, seguro. ¿eh? O sea, no ha habido contacto físico por parte de... De los buenos de los buceadores. ¡Hombre! Guille, te suena el barco. Toma. Hostia. Mira, este es el. el. Saltó? El que saltó el piloto, ¿no? No, el. el.. el open arms. <risa> Hijo de puta. Este es el. el telegrafo. Telégrafo. El telégrafo. telégrafo. Ahora. No. Pues no es pequeño ni en el barco, loco. Vivos? El pornográfico este Las cosas podrían haber sido Todos estamos estrictas? listas ¿Por qué sale el puto control por el mando este? Mm. Te lo juro, ¿eh? Y la rubia que al final No ha ah. palo ¿o qué, loco? Me mierda Con, con la imagen de debería morir La bestia, es que se la estrecha esta la Pero bueno, algo es algo, tío Al menos, tío Como soy una criatura generosa Voy a ofrecer una advertencia Sobre lo que se avecina ¿Tentador? Dime, Dime, dime, dime no. Sé si lo que tenga que ser mejor prever que curar <risa> Muy, bien. Muy bien. Recurramos al bardo en busca de inspiración. A ver. El mercader de Venecia. Pues, segundo escena séptima. Sí, dame. El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee. No todo lo que reduce es oro, como habrás oído decir con frecuencia. Como que en julio no julio. En ¿eh? fin. Ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, imagino que será mejor volver a la historia. Pero hay un problema. Puede que no todo sea como... Y gracias por ese pedazo de follow, loco, en el Instagram. Claro, lo he visto. Hostia, te pareces a, un, a uno que yo no no me lo sé. Loco, nada. se parecen latas, loco, ¿sí o no? No me acuerdo la gran nota. ¿No? Qué grande. He's aquí máquina. ¿Ves? Es que sabe, tío. ¿Qué es esto? Tiene un el jugador de la ¿Tiene acto, bueno olfato, rompe todo lo que toca. <risa> <risa> qué, <risa> ¡Qué grande! Claro, gran... Que voy. Gente, gran acto, eh. Guille ahí y... ayudando a hacer las mejores impresiones, loco. Qué grande eso. Ojo, go! ¿Otra vez tú? Otra mierda ya, eh. Te he cogido el mejor personaje, loco. Me Estarías jodiendo ya, eh. Pensado. Te he cogido los mierdas, yo los mejores, loco. Perra, tío, ¿cómo lo sabe? Eh? La por, estás Doramion, eh. Sí, la, por, la, por, la, por. la puerta, la puerta, ¿eh? La puerta. ¿Qué la pasa? Al barco, tío, está hecho mierda al barco, esa pampaba ahí, vamos. Estás es dormion. ¿Cómo bueno, estás Doramion, Cuéntame. No, no comen. Estamos doramios, Todos DORAMIONS Todos do do Bueno gente, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer un par parecito más de, de cositas y, y... iremos cerrando de aquí un ratito, ¿vale? Nos rayéis, mañana vamos a tener más No, te, no os preocupéis vamos. Mañana por la mañana me voy a currar Así que estaré por la tarde, no os rayéis Y tenemos toda la noche Para jugar a Fortnite o para Jugar a esto, gente no. Lo que Antonio quiera y lo que vosotros también, si os gusta De hecho, voy a hacer vídeos y los... Fortnite, joder, me ha abandonado, habéis visto, ya me ha abandonado. abandonado Le dije a Loti que a mañana con hoy? Y... No, hoy, hoy... Y... lo tengo chungo, tío Porque luego me, me voy salgo hoy... Más en afuera, así que... Que por cierto, mañana vamos a estar toda la tarde jugando, eh Toda la puta tarde hasta la noche, hasta las tantas, así que no os rayéis... No rayéis, que vais a tener Wolfcast y Fornite para despistaros. ¿Os habéis fijado que cuando pasa lo de los soldados al principio del juego, el 22 de julio, ¿Qué? y ahora es, todo el barco, es el 21 de julio? ¿Sí? No, no me he fijado, pero ahora sí. Ahora me lo ha dicho y sí. ¡Qué coincidencia, ¿no? El barco es enorme, sí, sí. Como la del negro igual. Te lo digo. Que por cierto, mañana te te ir ahí haciendo unos battles con el Wolf, ¿eh? Madre mía, pobrecito que no vengas. Mañana haremos directo también en, en, en YouTube. Que perfecto, este vídeo lo voy a ir resubiendo en YouTube a cachitos, ¿vale? Media ahorita, media ahorita. Eh, si alguien sabe hacer miniaturas, eh, son bienvenidas. Supongo que sí, sí, lo va a hacer yo fácil. Sí, en plan, voy a coger una de esto, miniatura, y voy a poner uno, dos, tres, cuatro. Iré recortando vídeos de media hora y los iré subiendo una cada, casi cada día y haciendo loco. Intentar posicionar mejor el vídeo Y... Um, no sé Hacer algo Uy, va, bueno, ha caído la pulsera Tío, pero coja la pulsera, arrance de mierda Este, que ¿Tiene la, la auricular puesto? Papel de plata, creo ¿De plata? Parece ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! Pégale una hostia Yo le metería un caca ahí y lo dejaba, ¿no? que hago al suelo? ¿no? ¿Papelillo o algo, tío? Es un papelillo, ¿no? con de esto. Prepárate para ganar al Formento, ¿no? Prepárate tú, guapetón, que os di una caña sí, ayer que os cagasteis. ¡Dos! más o... Madness. Ayer estaba muy fino, ¿eh? Ayer estaba muy fino, ¿eh? A ver si ya no Espero que sí. ¿Y de guerra, loco. Pues suelta la diferencia de control del mando y del teclado. Sí, va más fino, ¿no? ¿El mando? Es que está hecho... Este juego está hecho para... Los creadores son de mando. Espero que no Mierda. Es que una rata, loco Tranquilo, Julio Pero aún se ve como sustancia, ¿no? Es como curioso porque después de tantos años ¿Cuántos años han pasado? ¿Y que nadie haya hecho menos En falta un pedazo de un qué? No sé yo Raro me parece también Patada. Supongo que con la guerra y todo, supongo que ni, ni, ni puta idea me ¿no? ¿A quién llaman? Espero que no, 50 años. ¿50 años han pasado? Qué raro. Espero que no, Guille. Tú me quieres reventar, perro. ¿Cuántos son? Son. 50, más de 50 años, vale, vale. Ah, hace boom. Y explota esto. Pues eso, gente, lo iré subiendo al fornite Ahí al fornit, Al YouTube esto. Si queréis que vaya subiendo más cositas, me decís... Ya os digo, media horita media horita iré subiendo. Así tengo si contenido para ir subiendo bueno. también. Lo voy a intentar posicionar por etiquetas a ver si se. Estamos cerca de las coordenadas. Coordenadas Voy a poner Kameplay. Play. Mado Men. La verdad es que no estamos en la mejor español Estoy mal herido. Estoy No sé si aguantaré más Me dieron una buena Saldremos de aquí, Conrad, tranquilo bueno, No tenemos bueno. tapa del distribuidor Sin ella no vamos a ningún lado ¿No podemos hacer un puente o algo? No, no podemos hacer eso Necesitamos bueno. la tapa del distribuidor Mientras esos tíos buscan el oro manchú O lo no, que sea que creen que van a encontrar En esta tumba flotante, Hay que aprovechar y buscar la forma. Liz, quería decirte que es posible que me equivocara antes. Eh, ¿perdona? Puede que me haya precipitado al concluir que quizá estuvieras trabajando a dos bandas, con ellos, o algo. Perdón. me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros, así que... Sí. Te lo traduzco. Dice que lo siente. Mm, me parece que voy a aceptar tus disculpas. Guay. Guay. ¿Qué le vamos? Ahí vamos. Se ha muerto alguien ya o no. No. Aquí ya necesito título, eh, para subir el vídeo. Ya tú sabes, perro. Eh, lo voy a subir tal cual. no eh, va a editar una mía. O sea, va a hacer... Hasta las conversaciones que estamos eh, hablando también va a salir. No voy a chapar nada, ni a poner música, ni nada Ah, me acabas de hacer la miniatura. No me jodas, yo ¿sí no. De tirón. Voy a explorar la sala de máquinas. Fue encargete de los bodegas. Ah. No pues ¿Tienes que hacer ruido cómo va eso? Eh? No Te la pauso por... Eh, privado por Twitter Dale, dale Donde se haga más calidad Uy, se viene, se viene la miniatura de, de, de Guille A ver, mira. Vamos a Twitter... ¡Hostia, qué gafas, tío! ¡Qué pros! ¿No te las puedes poner y quedártelas? Está bien, jefe. es el Estaría súper guay, ¿eh? Guille, yo te esperaré... Ese mensaje de directo yo lo agarraré... qué arrancarían esto? Que había una foto. ¡Oh, qué grande! ¿A quién se la copia? No, en verdad es el logo. Eh, pero, este, pero el 1 está guapo, tío. El, el logo con 1. Al menos necesitaré 4, tío. Te la paso por privado. Dale, dale. Nada, a, ahora tú es fácil: es poner 2, 3 y 4. Y me las pasas los 4. Los pam, pam, pam, pam. Yo los dejaré resubidos al, al YouTube. ¿eh? A ver si mañana tengo un rato. Y ya, pues, será suficiente cuando pueda no, no sé si 20 minutos o media hora más. Algo no va bien no sé qué es, pero este sitio es muy raro, creo. O el solo íbamos a robarles. Ahora estamos atrapados en la. ¿Qué está, ¿Qué está tocando? ¿Y ¿Son prisioneros? Todo eso ha ido demasiado lejos. Cállate, cállate. Oh. Ah, vale, estás escuchando algo interesante. La verdad es que es interesante porque solo nos iban a atracar. Y eres lo que yo diga. Se ha subido la, capetinería a la capitanería en la cabeza, loco. te todo tuvado. ¿Eh? Se ha subido la capitanería en la cabeza, loco. ¿Ahora que tenemos que fachero ¿Este que está estudiando ahí o qué? ¿Has podido? No puedo abrirlo. Oye. Ven aquí. Dale, Guille. <risas> Gracias, tío. Eres un máquina. Te reamos, loco. Creo que deberíamos sí. averiguarlo. Pues claro que sí. Antes de estar aquí parados. No, ya me encargo. Lo guardo por si acaso llegas a cinco más. Dale, dale, gracias, Guille. En principio no creo, eh. No creo que llegue a 5 porque tampoco. Intentaré posicionarlo, ya lo digo yo. ¿eh? Y haré una mini carpetita. En plan, jugando a esto. ¿Y ahora mueves la mesa? Dale, dale, dale. Pues no sé, son tres contra. Bueno, finalmente te veo en la bañera. Dale, dale, Guille. A ver, tampoco me das más ranadas, eh, perrillo. <ríe> dale, bro. Aquí atrancas o no atrancas. ¡Sentusa! ¡Puja, puja, puja! ¡Los conozco! Te tiro. ¿Dónde Un poco tonto, ¿no? ¡Guau! ¡Esta es chunga, eh! Va súper rápido. ¿La fallo? No, que no lo hemos visto este. Están todos juntos, ¿sabes? Que os conozco, loco. Dale, Guille. Ah, pues sí, no se ha visto al final. No se sé ¿Sí ha visto la carne ¿Cuánto llamamos de directo. No lo ponemos ahí, eh? ¿no? Lo suele poner arriba, pero lo tiempo es todo distinto. No tengo un Tú por mí, tú también, todos por mí, todos aquí, todos por mí. ¡Oiga, oh, la rubita, loco! Ahí está. Cuidado con la rubia, eh. Os vaya a flipar la rubia, veréis. Venga. Tiene que haber escaleras por aquí. Os vais a quedar pillados. Uy, dos ya se quedan por otro los hermanos. Acabamos con este chico y nos vamos a. ¿Y nos ha ido por la izquierda o.? No sé, tú sabrás. No sé, tú sabrás. ¡Uy, ¡Oh, hijo oh! ¡Hija de puta! Solo quiero saber qué pasó. ¡Hijo sí, de puta! Quiero ¿La habéis visto la rubia o no? ¿Cómo claro. ¿Qué coño hace la rubia allí? ¡Holo! No, no me esperaba, eh, para nada, eh. ¡Holo! ¿Tú no estás yendo muy a ruse, o qué? Deja volver a el comentario, serás... ¿no sí, te refieres al sonido aterrador, ¿no, no lo he oído. Olo, o sea, es como? ¡Claro, ¡Holo! ¡Qué genio, loco! Igual, si vas a Ruiz igual... Pues, ¿Mueres sí, más? ¿Mueres más? Más que nada para que, si aquí se separaron la otra vez y si vas a Rush igual no se separan Porque estoy entre los dos Quizás son los dos que se quedan juntos De verdad, estás cambiando el juego completamente pues eso te digo que son La primera run fue con 4 horas pero es que muere ah ¡Hija de puta! ¡Ay, que imaginado, hija de puta Hola, qué mal! Te has saludado y todo hola loco! Nos paramos al cuadro y seguimos Párate, párate, párate, párate Eh. ¿Hola? ¿Pero qué son visiones o fantasmas o no sé qué coño es? Toma, ¡Uy ¿bo? ¿A quién se está cargando? Al ¿Qué? Alex ¿Quién más? ¿Al ver? ¿Vuelve, vuelve, vuelve? Alex? ¿Al negro? Sí ¿Se, se carga al negro? Eh... ¡Hola! Ya sabemos cómo muere, eh Una de las maneras Una de las maneras de morirse Mil maneras de morir ¿Cómo? Le ha brillado la frente, loco le abría la frente, loco. ¿no? Por favor, ¿eh? Por favor. ¿Eh? ¿Por qué usted tiene zapatillas? ¿Quién? No sé, he visto uno con zapatillas. ¿Por qué se han cambiado? El negro, porque claro, están ganzoncillos. Ha sido el único que le han dejado... No, ya la... Les han dejado a todos. Ah, no, pero no va a descansar. Ya, se no lo han dejado. Apaga la luz, apaga la luz. Es normal. No es puto negro. Sí. Yo le tiraba yo saltaba. Yo no sé... La ley de vida, loco. O, o, o te matan o los matas. Este se ha ido a la pinza, pero que flipas. Oh, qué grande. ¿Dónde no va el tío? ¿Te imaginas? Cogerlo y marcharnos ya y acabar el juego así. El tirón? Igual ahí podemos ir a hacerlo. Puede ser, eh. Pero la, la rubia te sigue. Hijo de puta la rubia, eh. Me ha jodido un huevo la rubia, ¿eh? La primera vez que sale, sí que me la de esto, sí que la he visto, pero la otra. ¿no? Eh, hey, ¿qué ha pasado, Dokis? Ahora he visto el comentario de esta loco. Qué grande. Y yo. Y mi follow. Ahí está tu follow, loco, ya te lo he dicho. No, no. Ah, sí, no ha saltado, es verdad. No ha saltado la notificación. La... <risa> es verdad, loco. Pues nada, gracias por la notificación La notificación El follow loco, bienvenido Espero que lo disfruten muchísimo Y nada, disfrútalo En verdad, está, te, te iba a molar, eh La notificación, está muy guay sí, Pero de 4 metros ha saltado No has hecho nada Muchísimas gracias, Julio Y gracias por el claro. Instagram que he visto que le has dado like y bien? has comentado A la última foto te ¿Qué, te ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está broken, eh, este también. ¡Coño, El fricky. Hostia. Que bien, eh. Tío, es tan difícil coger una barra de hierro y pegarlo en toda la cabeza. No entiendo. Ahí está no, la vices, no la vies, no la viste, no la avises, ¿Por qué? ¿A Fleece? ¿Quién es flis? La capitana. Ah, el Vale, vale. El chino, este con una barra de hierro por la cabeza y hace el boom. Será que no es el grande el barco que tienen que conceder estos aquí, ¿sabes? Venga, pero no lo has visto tanto tan al culo. Y tú, por el chico de rayas, no le digas nada. ¿Dónde está el demás? ¿Qué me fado? ¿El qué? Él no controla, es su máquina, tío. Él nos va diciendo, tío. ¡Eh! Eh, eh. Está pasando? Está... ¿Dónde están los demás? Míralo. Un poco tonto, eh. Asómate. Su hermano. No, no se lo ha dicho porque lo estoy haciendo yo. Te veo. Te voy lo a ahora. Lo está haciendo o le toca a él ahora. Nos Depende tomamos. del personaje le toca a uno u otro. Correcto. Ponte junto a ella. junto a A mí me toca un Conrad. Y... Ya ah, lo estás haciendo tú. Tu... Sí, sí, lo está haciendo ahora él. Ya lo veis en la pantalla que pone... Wolfcast o BlackRock, depende de que le toque. ¿Ves? Ahora me toca aquí. Oh, a mí... Ah, ¿Otra vez? Ya me jodería, loco. Todo el rato te toca a ti, tío. Es que yo no juego, ¿o ¿qué? Loco. Me, me jodo. ¿Lo dejamos aquí? Si quieres. Esta, esta, esta, sí, es... sí, es guardar, ¿no? Guárdalo no Guárdalo, guarda la sesión aquí Lo volvemos a lo, lo, lo esto ¿eh? ¿Estás seguro que quieres salir? ¿Puedes guardar una partida ¿no? se guarda seguro solo Está súper fuerte la transición, ¿sí o no? La tengo que cambiar un poco bueno, Está muy alta, sí No es la primera vez que se quejan ya Me he hecho 80 veces así la verdad Sorry, sorry, perdón Luego estaremos meditando Pasando un correo y ya me acordaré me gusta eso Que tú pasáme un correo Que yo ya haré Tranquilo Que lo voy a mirar ¿Vale, bro? No, no lo, El correo es broma, eh Que no Que no hace falta y ya lo sé Que tiene que cambiar ya esta semana lo cambiamos ¿Vale, Julio? Y... Nada, guapísimos eh, Me voy a dejar el directo por aquí eh, Mañana vamos a hacer directo también No del Madon man of Medan Si no haremos de Fornite O jugaremos entre todos o algo No sé Ya veremos en principio Seguro que va a haber directo a la tarde eh, y no sé guapetones Muchísimas gracias por haberos pasado A los nuevos y a los viejos por quedaros Y nada, nos vemos mañana, ¿vale guapos? Se fue eh, Gracias Antonio también por acompañarme En esta sesión Y voy a dejar su Instagram ahora por aquí Por si alguien se quiere pasar, ¿vale guapos? Nos vemos, nos vemos Venga chaval